나 처음인가 보네. Desde esta instalación Está claro que nadie se molesta en verlo. Si sí, puedo entrar en Rusia, ¿por dónde empiezo? Rusia es una mujer, negra, no busco respuestas. Las armas apenas sirven, Es pero ellos conmigo no. Quédalo ¿Qué en ¿Qué pie por ahí. Si supiéramos dónde se originó, la podríamos eliminar. You, you and I can clear the building. Let's do this. I know where you can fill up. Meat! I need to go to the stadium. Check it out of here. We gotta make hard decisions. In army, these thousand-year soldiers. What What's not your There was an accident. They all died. The bad thing is that they didn't follow us. We will the se siente más rápido de lo que nadie hubiera podido imaginar. Cierra las puertas. Los nuestros siguen fuera. Abro. Somos prescindibles y acaban de prescindir de nosotros. Ahora. I have a positive idea, no time. This is the operation. You gotta come with us. Stay here, please. They're not what you think they are. They're smarter. They're faster. They're organized. But you can't hope for this to die. Oh scheiße. Atacada por un monstruo. Pero de pronto llegó una niña y lo mató. La mujer dijo: ¡Ella Eres mi niña especial! Y nunca te dejaré. Ella me salvó. ¿Aún le tienes miedo? Estás duro, sí. ¡Está aquí, estoy aquí! ¡Han hecho desdichos! ¡Está afuera! Sí. ¿Atrúquese lo que Road, there's a lot more of Why are they coming here? Maybe they're coming to us. <laughs> there's a man going around to take uh, the names. And besides, the three and the the two, the are the same. Everybody, you the two of them. All the same. There will be a. Hey, Arrancar Tactor! Is that all? Yes! Sí. No tengais miedo. Jugar al pillapilla. Pilla. Vale, esa gente tan extraña están pillando. ¡Largo de aquí! ¡Por qué fuera está lleno de niños! ¡Oh, oh, Dios mío! ¡Me importa una mierda! ¿Qué está pasando, Miss Caroline? Vamos. ¡Ah! Pensaba que eras la última vez que Sorry to disappoint you. ¿Alguien aquí? Gotta fight it, space. Emma, please leave. No! Emma, please! it's gonna make me hurt you. Avoiding back at all get back inside! No. You know, just think of it like some camp. We'll go outside and play. C'est tout ce qu'on mérite. Puisque nous arrivons à la chercher. I'm actually one of the few non-zombies left. That's me in my hometown. I know it looks bad now, but it's always been that day. I've survived so far because I always played by the 47 rules for surviving Zombieland. Rule number 8: cardio. Zombies lead a very active lifestyle. So should you. And rule number 37. Even with your pants down, keep your guard on. Los zombies. zombies. Serán fiambres. ¡Escuchad! ¡Zombies! ¡Fuera del barrio este de Londres! Invasión Zombie no lo conseguirá. Oh, oh, oh. zombie. Tell me more about these meat cravings as much as the meat, it's, it's the blood. Can I help you? Guess what Kelly told me last night. She and Ben are selling their home. It's a beautiful property. Great location, new kitchen. I think they'll give us the listing. That'd be great, honey can't be realtors if we don't have listings! ¡Oh, shit, someone's coming. que casual! ¡Ah, That casual. real! ¡Lo ¡Lo voy a encontrar! ¡Lo ¡Lo voy a encontrar! a 니가 아니어도 됩니다. 아냐, 니가 아냐, 니가 아냐, 니가 아냐, 니가 아냐, 니가 아냐, 니가 아냐, 니가 아냐, 니가 아냐, 니가 아냐, 니가 Y la última regla. ¿Qué te ha pasado? Coge <tose> <tose> tus cosas. Sal del coche. de <tose> en el edificio y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? ¡Tú dejadme grabar a no, una locura! ¡No tenemos que ir a la batería, hay que contar lo que está pasando!